habíamos anunciado, hablemos acerca de un aniversario más del lanzamiento del satélite Tupacatari, esto ocurría hace cinco años, un 20 de diciembre, esto prometía eh, un hecho importante para nuestro país en lo que se refiere también a contar con un satélite y los servicios. Eh, se ha hablado mucho del de satélite, si, es, si se necesitaba, era un impuesto muy fuerte, sin duda alguna, eh, cuál iba a ser el alcance, eh, se ha cuestionado en determinados momentos, y bueno, lo que hemos visto, lo que eh, nos ha dado a conocer, por un lado, es las utilidades que está generando eh, el satélite y las operaciones que tiene, y también eh, los servicios que hoy los ha lanzado. Vamos a conocer más detalles junto a nuestro invitado, Alexis Andrade, director de Ingeniería y Desarrollo de la Agencia Boliviana Espacial. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido, es un gusto. Muchas gracias, buenas noches, el gusto es mío, gracias por la invitación. Cinco años del lanzamiento, ¿qué significa sí, eso es para el API? Eh, ya son cinco años que se han lanzado el satélite, de acá a poco vamos a cumplir cinco años de operación comercial. Uh -huh. Eso significa mucho por la, para la AVE, realmente eh, es la primera, y para el país también, ¿no? es la, el primer satélite de, de telecomunicaciones, el primer satélite que lanza el país. Estamos dentro de un grupo selecto de países que cuentan con satélite propio. Apenas son 50 países que tienen este, esta tecnología propia y nosotros tenemos estamos dentro de ese grupo selecto, ¿no? Ahora, soy, si era necesario, o sea, si nos ponemos a pensar hace cinco años cuando se lanzaba el satélite, era necesario hacer una inversión tan grande, Bolivia necesitaba, transcurrieron cinco años, eh, ¿cómo se responde? Creo que ya los resultados han, han hecho que se muestre por sí solo, ¿no? Cómo, cuán buena ha sido la, la decisión de tener un satélite propio, ¿no? Actualmente, digamos, eh, miles eh, decenas de miles de personas por primera vez han accedido a, te, a la televisión, a la radio, al Internet, gracias al satélite. Tenemos una topografía, eh, nuestra, la densidad demográfica está, digamos, eh, esparcida por todo el, el territorio. Es, eh, son las características adecuadas para tener un satélite. ¿no? Nosotros siempre hemos alquilado satélites extranjeros y alrededor de... 40 años que lo hacemos, pero esta vez eh, con un satélite propio, es decir, la necesidad siempre ha habido, con un satélite propio hemos podido no solamente dejar de alquilar satélites extranjeros, sino Porque ir Porque siempre utilizábamos allá. los satélites, Porque 40 años, Porque siempre utilizábamos, ¿no? sí, correcto, siempre. Las características del país hacen que sea eh, la mejor forma para llegar a ciertas regiones, ¿no? Y, pero con el satélite propio hemos podido expandir los servicios, ¿no? En, hemos... Eh, eh, brindado capacidad satelital a un precio menor que hacen los, las grandes empresas extranjeras. Eh, y eso en un inicio ha permitido que muchas plataformas empiecen a trabajar con nosotros y empiecen a brindar servicios. ¿no? De hecho, están, están operando y han tenido utilidades incluso. ¿no? Sí, sí, ya eh, al término de esta gestión, que ya faltan días, uh -huh. vamos a recaudar 102 millones de dólares, un poco más de 102 millones de dólares, entonces, los números han mostrado que, que ha sido una inversión con retorno, que el país ha invertido, pero que está retornando económicamente esa inversión y que principalmente hay un beneficio social, ¿no? Claro, tener un satélite ha significado llegar de verdad a tener una cobertura en zonas que jamás la, la, la habíamos pensado, sí. ¿no? Es, por ejemplo, el ejemplo de la televisión y la radio, ¿no? Tenían, eh, bueno... Miles de bolivianos no, nunca habían visto televisión, por primera vez la ven con el satélite. Se han comprado digamos, una pequeña antena, un decodificador que cuesta alrededor de 300 bolivianos y con eso tienen una grilla de 30 canales de televisión, 26 de radio, 56 señales de forma gratuita, libre, eh, además señal digital. Y mucho se veía, digamos, en las fronteras como nuestros compatriotas veían la televisión del Perú, de la Argentina, digamos, del Brasil. ¿Por qué? Porque no llegaba la nacional. ¿no? Ahora, en cualquier punto del país, en, en el cerro o en el monte, en las Amazonas, llega nuestra señal. Mira, Alexis... En Recuerdo eh, que, que se hablaba de la cobertura, se hablaba de la capacidad y bueno, también hemos escuchado de la adquisición de un segundo satélite de telecomunicaciones con mayor capacidad. ¿Estamos sí. en esas condiciones? Eh, eh, ¿Cuándo se realiza 2019 y has empezado a, a plantear esto y por qué? Sí, en realidad eh, justamente... a. Eh. Debido al a nivel de uso que hemos llegado, a los resultados económicos que hemos obtenido con este primer satélite, nos hemos planteado lanzar un segundo satélite, pero ya uno de nueva generación. Hace pocos años han, han sido fabricados estos satélites, es muy reciente, y si nosotros eh, en el futuro lanzamos uno, tiene que ser de este de esta nueva generación. ¿Qué significa de generación? nueva generación? ¿Qué tendría Para nosotros no que no conocemos. nada. Son satélites, les llaman HTS, son yeah. satélites de una capacidad mucho mayor, porque uh -huh. dividen digamos el área de cobertura en pequeñas áreas que juntas forman todo el territorio, entonces tienen más más potencia y por tanto más capacidad de transmisión de datos. ¿no? Lo que antes podíamos transmitir un giga, ahora podemos transmitir 5 gigas, digamos. Eso es lo, lo último que está ocurriendo en el mundo. ¿no? Están siendo lanzados recién estos satélites. Entonces, si nosotros lanzamos un segundo, tendría que ser de esas características, obviamente, porque la demanda sí lo exige, ¿no? Cada vez necesitamos más internet, vemos y consumimos eh, más datos, ¿no? A través de nuestros celulares, de nuestras tabletas, de las computadoras. Entonces, iríamos a ese, a ese satélite de nueva generación. Obviamente... Eh, la decisión todavía no, no ha sido tomada, pero se ha hecho el análisis de mercado. Ya está planteado. Sí, ya está planteado y bueno, se va a seguir avanzando en este proyecto para seguramente tomar la decisión, en, si no es en el 2019, en el 2020. ¿no? Pero hay, hay mucho todavía que hacer antes de tomar la decisión. ¿no? Claro, porque todavía también tienen la capacidad del de, de satélite, 60, ¿70%? Sí, estamos a un 70% uh -huh. y justamente esos son los retos inmediatos. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo aprovechar ese 30% restante? ¿Cómo eh, conseguir ocuparlo? ¿no? Obviamente en la industria satelital es normal, el promedio de ocupación de un satélite está alrededor del 70-75%, ¿no? esa es al, a, la, a la capacidad promedio en la que trabaja. Pero nosotros queremos llegar a, a subir esa capacidad aún más, digamos salir de la media internacional y, y, y sacar más provecho de nuestro satélite. Perfecto. Alexis, para quienes nos están viendo ahora, y eso lo escuchábamos, a propósito de los cinco años, ustedes han lanzado también eh, servicios para la población y tienen sí. algunas ventajas. A ver, comentanos. Sí, son esas. justamente en búsqueda de, de que la gente pueda sentir más el satélite, de que podamos ocupar y usar más eh, este recurso tecnológico, hemos lanzado un nuevo servicio, perdón, vamos a lanzar el nuevo servicio, lo hemos anunciado hoy, uh -huh. ya estamos en el eh, avanzando en el proyecto, Vamos a dar servicio de banda ancha a domicilios, eh, van a ser antenas de alrededor de un metro, van a tener una velocidad de hasta 4 mbps, hasta 4 megas de descarga, eh, por un precio menor a 300 bolivianos. Entonces, ¿cuál es nuestro mercado objetivo? Digamos, ¿a dónde queremos llegar? Uh -huh. ¿Qué personas queremos atender? son aquellas, aquellos domicilios, aquellas, aquellos hogares donde no tienen eh, servicio de internet por algún operador eh, terrestre. ¿no? Los operadores terrestres llegan digamos con ADSL, con fibra u otros medios, pero no, no pueden llegar a todo el territorio nacional porque tienen que tender cables y eso significa una inversión grande. En cambio el satélite está en todo el país y por un precio menor a 300 bolivianos van a tener 4 megas, eh, estén donde estén, ¿no? Vamos a llegar a todo el país y ese es nuestro objetivo. Hay que tomar en cuenta, ¿cuándo arranca esto? En marzo del año que viene tenemos uh -huh. programado ya empezar con este servicio, pero ya estamos trabajando ya en realidad hace algunos meses. Internet satelital. Así Internet serio. satelital de banda ancha, sí. Perfecto. Alexis, sí. gracias por habernos acompañado. No, más bien a ustedes las gracias por acompañarnos en este aniversario. Cinco años sí. del lanzamiento del satélite Tupac Atari. Nosotros no nos vamos a una pausa en el programa. En Instante, retornamos con más.